Meditemos juntos, no vuelvas tus pasos en dirección al odio, porque el odio es generador de la energía más terrible que existe, una energía que al final te termina destruyendo, porque se someta siempre destruir. Dirige tus pasos hacia el amor, donde siempre encontrarás luz, paz, armonía y felicidad. Vive para disfrutar y compartir tu existencia con aquellos seres que, al igual que tú, son faros en la oscuridad de otros. No te preocupes por lo que piensen de ti, porque el hombre no tiene poder divino para juzgar. Preocúpate por ser quien eres, y no caigas como han caído muchos en la arrogancia de la prepotencia. Esa prepotencia que lleva al ser humano a convertirse en exterminador de su propia especie, creyendo que todo debe girar a su manera, imponiendo reglas que han formado producto de su ignorancia y su estúpida vanidad. Sin importar tu preferencia sexual, forma tu hogar, cuida tu cuerpo, porque es el templo donde habita tu alma. Recuerda siempre que quien va de cama en cama, al final de la vida, no tiene nada. Sé digno ante ti mismo, aunque los demás te discriminen, porque la dignidad engrandece el espíritu. Y recuerda siempre que no somos perfectos, somos solamente alumnos del universo.